Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos 10 datos curiosos acerca de René Descartes y de Euclides, dos grandes en la geometría que aportaron mucho al mundo. No siendo más, comencemos. Genios, comencemos con los primeros datos. Primer dato, nacimiento. René Descartes nació en la Halle Francia en el año 1596, el 31 de marzo, mientras que Euclides nació en el año aproximadamente 325-330 a.C. en Tiro, Grecia. Segundo dato, su forma de ser. René Descartes, a pesar de su precaria salud que tuvo cuando se encontraba joven, lo mantuvo muchos días en la cama y esto le permitía a él divagar y concentrarse en todo lo que tenía que ver con la filosofía y las matemáticas, mientras que Euclides era una persona de carácter fuerte ya que le molestaba cuando enseñaba en Alejandría los estudiantes que no les interesaba aprender o de crecer en todo lo que tenía que ver el saber de la geometría. Número 3 Trabajos en la geometría. René Descartes desarrolló todo lo que tiene que ver con la geometría cartesiana y esto lo hizo a partir del análisis que hacía de los movimientos que veían las moscas veía que cada movimiento le generaba unas coordenadas y esto le permitió establecer lo que conocemos como el plano cartesiano ahora bien, Euclides desarrolló y sistematizó toda la parte de la geometría para hacer más entendible todo el manejo de ella y creó lo que conocemos como la geometría euclidiana. Número 4. Reconocimiento. A René Descartes se le conoce como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Mientras que a Euclides se le reconoce como el matemático más famoso de la antigüedad y el padre de la geometría, o sea que hizo grandes aportes en todo lo que tenía que ver con el mundo geométrico. Número 5. sus trabajos. René Descartes es conocido por el discurso del método. Allí podemos ver la frase célebre, pienso, luego existo, la cual relaciona todo lo que tiene que ver con la duda metódica. En esos trabajos, junta los tres ensayos científicos de geometría, dióptrica y también de meteoros. Ahora, Euclides trabaja fuertemente en varios tratados. Uno de los que más es importante es los elementos, los cuales tienen una gran repercusión en todo lo que tiene que ver con libros como la Biblia y también El Quijote. También se pueden ver en los libros de él, a partir del séptimo al décimo se pueden encontrar muchos conceptos numéricos como pueden ser la parte de divisibilidad y los números primos. Sus logros René Descartes se graduó de bachiller y también fue licenciado en Derecho pero nunca ejerció esta profesión Euclides en cambio a través de su geometría se acercó mucho a la aproximación de Teorema de Pitágoras todo esto al unirse fue creando lo que conocemos hoy como el Teorema del Seno y el Teorema del Coseno 7. Su legado René Descartes tuvo una hija llamada Francine lamentablemente muere a los 5 años por escarlatina. Ahora, Euclides fue uno de los maestros de la escuela de Alejandría y esto le permitió luego fundar una escuela de matemáticas. 8. Otros logros, René Descartes descubre el ángulo del arco iris cuando mide los rayos de luz que inciden en las gotas de lluvia y este ángulo es de aproximadamente 138 grados. Ahora bien, Euclides une a través de argumentaciones todo el conjunto de axiomas y crea lo que conocemos hoy como los cinco postulados. 9. Su alcance. René Descartes despertó el interés de filosofía en la Reina Cristina de Suecia. Es tanto así que llegó y lo obligó a que le enseñara filosofía a las 5 de la mañana todos los días esto luego le trajo repercusiones en la vida y salud de René Descartes Euclides, toda, toda su geometría de los elementos se extendió hasta el siglo XVIII porque luego apareció la geometría neuclidiana pero a pesar de que esto ha cambiado y en el siglo XXI existe esta geometría todavía hay aportes grandes de Euclides en la geometría actual. Genios, cerramos con la número 10, su fallecimiento. René Descartes fallece de pulmonía el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, Suecia, aunque se presume que también pudo haber muerto por envenenamiento con arsénico. Ahora, Euclides muere en el año 270 a.C. y esto ocurre en Alejandría, Egipto. Para despedirme quiero dejarles estas dos frases de estos dos grandes genios, para que la tengan en cuenta, ya que hicieron grandes aportes a la humanidad. Con esto daríamos por concluido esta siguiente parte de datos curiosos. La otra semana no se pierdan los nuevos datos curiosos de otros dos grandes genios, va a estar muy bueno, los espero. Si te gustó mi video,